¿Cómo hacemos? ¿Tenemos los testigos reventados, ¿No fuimos todo? ¿O hablamos bien? No, no tengo nada que ¿No? ¿Y la tira Desde el piso hay que Pero yo no sé que desde el piso de Yo tengo lo que tiene, lo que la misma habitación. Un poquito así, me llevo a todo el piso. No, no tengo No, Yo le digo que sea un amigo, que es un Yo le digo que no soy un Yo no sé, si señor. ¿Quién me hizo que se lleve a señor? Sí, de ¿Quién es el no sé, de sí. Esto es fácil. Si quieren irse a su casa, dormir bien tranquilo, bien de a la de noche, a la hora la noche, a la a de de ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?